Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Creación de Fetina acá les enseño lo que va a ser mi próximo video es una petición, es una cajita para aniversario y a la vez de cumpleaños espero les guste en esta parte superior marqué la tapita con feliz aniversario y puedes colocar dentro dulces, chocolates, el oxeque lo que desees acá, quise escribir el mensaje de aniversario en la parte inferior van las bombitas porque también es de cumpleaños y decoré una cajita acá escribí un mensaje de cumpleaños y decoré un frasquito de vidrio con chocolates en la parte inferior como puedes ver coloque un tiernosito si deseas colocar un osito puedes colocar también o hacer una cajita esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y espero sus comentarios hasta la próxima